Día de nosotros iba hasta el final, pero te vi con él. Prometiste no amarme y ahora me dejas solo. Me partiste. Pero te tendré que decir, vete con él, y ese es el sabor de Son Leyenda. La historia de nosotros te iba hasta el final. Amarme y ahora me deja solo. Leyenda. sobre por. se engaños de en...